Bueno pues hoy el viaje será corto, estamos en Lugo para charlar con Roberto Gómez un emprendedor que disfruta principalmente cuando vea su entorno feliz. Bueno, sería difícil eh, disimular en esta entrevista que, que hay cierto vínculo de, de amistad entre nosotros. Ya, ya, hace, ya hace unos cuantos años que nos conocemos. ¿no? Eh, primero porque compartimos, eh, creo que, uno de nuestros mejores amigos, tu primo. <risa> que probablemente también sea tu mejor amigo y desde luego sí. es eh, eh. mi mejor amigo de toda la vida. Y si a mí me preguntan a quién voy a entrevistar hoy eh, o de quién voy a contar la historia hoy, digo de Robert y se me vienen ciertas imágenes a la cabeza. Fíjate si hace tiempo que nos conocemos, que recuerdo... Yo vendía libros por los colegios. Hostia, es verdad. Y, y, y, y habíamos tenido una comida, en, en la que a lo mejor... Pues, una comida familiar de tu familia, de, de Luis sí. y tal... En la que nos conocimos y, re, y yo recuerdo que salía del colegio... Y veníais tú y tu hermano Diego, que, que ahora trabaja contigo... Y de ti recuerdo a alguien como un poco más grande, pero a Diego lo recuerdo tan no, pequeñito. No, Yo salía sí. por allí y viniste a saludarme como, desde el recreo, como que, eh, sí. que somos los de tal... Y recuerdo esa imagen con, con mucho cariño, ¿no? Un poco más adelante, cuando, cuando tú te iniciaste, bueno, tú siempre dedicaste un poco tu actividad deportiva al fútbol, sí. y cuando te iniciaste en el tema de la bicicleta, pues recuerdo una imagen con una bicicleta mía mostrando ese espíritu aventurero <risa> tuyo de... De, de locura, ¿te acuerdas? Con las ruedas mmm, pinché pinchadas. Pinchadas las dos ruedas, <ríe> la de delante y la de atrás, una bajada. Sí, sí, y estábamos tu primo <ríe> y yo mirando allí, y él, pero este está loco y tal. Y bajabas igual y allí seguiste y sí. tal. Entonces creo que eso es como una parte de tu espíritu aventurero, luego mezclado con ese tono que muestras ahora así de tranquilidad y de sosiego, ¿no? que, que me queda ahí marcado. Si tuviera que decir de ti algunos valores que creo que. ...que vistos desde mi, punto de, desde mi punto de vista te identifican... ...pues eh, es una energía inagotable... ...no sé cuándo duermes... ...pero desde luego... Poco. Eh, ...siempre te he ido haciendo cosas en trabajo... ...divirtiéndote... ...y precisamente con la diversión... ...cuando te veo divertirte con... ...en entornos de familia y de amigos... ...tengo la sensación... ...de que lo disfrutas especialmente... ...creo que este, es este valor de, de disfrutar de las personas... ...lo que te hace crecer... ...esta es mi... Esta es mi percepción. Sí, yo, uno, yo una de las cosas que siempre digo es que eh, a mí me hace feliz ver feliz a mi entorno. Entonces, pues bueno, eso, eso lo transmites. Sí, al fin y al cabo, entonces, bueno, pues yo creo que, que eso pues, eh, siempre viene de vuelta, ¿no? O sea, querer hacer feliz a, a la gente que te quiere o a la gente que tú quieres, pues siempre viene de vuelta en, en que te pasen cosas buenas. Y, y bueno, y creo que en la vida yo solo puedo decir que la mayor parte de las cosas que me pasaron fueron buenas. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues esto es como yo lo contaría, ¿no? Pero ahora me gustaría que tú nos cuentes un poco quién es Roberto eh, y algunas cosas de, de, vale. de tu vida que tú quieras contar, que crees que... Pues mira, Roberto a día de hoy tiene casi 38 años. Eh, hace menos de tres meses que, que estreno paternidad. Tengo... Bueno. Muchas gracias. Eh, nació ahora, pues nada, el 2 de abril mi hijo, que se llama Shairo con... Que lo tengo con Susana, que es, es mi pareja y con la que llevo desde, pues no sé, creo que de, el siglo 2 a.C. Sí, sí, sí, nos conocimos, pues nada, en, en empresariales cuando empezamos a estudiar y, y desde aquellas, pues vi que era un buen negocio y no la dejé escapar. Entonces, era un tío de negocio, ¿no? Conseguimos juntos, ¿no? Consigo que, que esté conmigo. Y, y nada, eh, Roberto se remonta, pues yo creo que, que a mí me marcó muchísimo mi infancia. ¿no? Eh, yo tuve una infancia poco al uso, eh, y fue poco al uso porque yo durante la mayor parte de mis años de mi infancia no, nunca tuve amigos. Entonces, por las circunstancias de, laborales de mi familia, en este caso de mi padre y de mi madre, que, que, bueno, que mi padre consiguió pues hace pues a los 24 años que, yo cuando, que fue cuando yo nací consiguió entrar en un banco el cual lo obligó a desplazarse a Vigo y mi madre sin trabajo se marchó con él y e hicieron la vida juntos allí nací yo y claro, yo nací en Vigo, pero nací en Vigo y allí estuve tres años, estuve un año en Cangas, estuve dos años en Santiago, estuve en Coruña, estuve en Castro Verde, estuve en Sarria, estuve en Lugo, entonces claro, eh, mi infancia fue muy jodida en el sentido, en el que yo cambiaba de colegio cada dos años, entonces nunca conseguía, eh, pues al fin y al cabo, eh, pues no sé, tener amigos, ¿no? Entonces, yo creo que eso forjó mucho mi personalidad y Roberto empezó en Sarria, cuando, que fue el, en el lugar, por decirlo de, de alguna manera, en el que nos, se acabó estableciendo mi padre a nivel laboral. Yo a Sarria llegué ya con 13 años. Y, y nada, llegué nuevo, como siempre, al colegio, al colegio donde, donde tú me vistes, ¿verdad? Eh, donde, de las primeras veces que nos vimos. Y, y nada pues eh, a partir de ahí sí que creo que me ayudó a pues esos esos primeros años de mi vida a ser una persona eh, sobre todo muy sociable creo que soy una persona muy sociable y que soy bastante empático y, y bueno ahí fue hasta que me viene para Lugo yo como siempre estuve muy vinculado al deporte y yo jugaba en el jugaba al fútbol pero también al mismo tiempo me quería realizar a nivel profesional mediante mis estudios, pues, eh, lo fui combinando siempre bastante bien, y, y, nada, empecé mi carrera laboral ya en el banco, eh, pues, nada, cuando tenía, aún no había acabado ni la primera carrera, y, y ya, ya empecé a trabajar en el Banco Santander, y a partir fue, de ahí fue todo raro, dejé el Santander, seguí estudiando y jugando al fútbol, al poco empecé en la primera empresa en la que trabajé, allí casi estuve ocho años, eh, aprendí muchísimo, y y después pues me tocó emprender y hace ya casi 10 años que, que me tocó emprender emprendí en algo en lo que yo creía cuando trabajaba en esa empresa y cuando trabajaba en el, en el banco que era eh, que a nivel financiero en España tenemos muy poca cultura entonces eh, mis conocimientos me gustaba que pues no sé, que sobre todo que, que la gente que depositaba su confianza en mí yo los pudiera asesorar y, y entonces pues casi casi llegamos ya hasta hoy vamos que a día de hoy pues tenemos un poco un conglomerado montado para da, intentar dar servicio a, a todos nuestros clientes pero pero yo creo que es una buena es una buena reflexión sobre qué es roberto a día de hoy empezaste en la banca Siguiendo un poco la, la estela de tu padre, ¿no? Casi directamente me enchufó di él en o sea, <ríe> En aquellos tiempos existía esto, sí, no se sí, podía sí. ser. Mi padre, de aquellas en verano, uh -huh. eh, cuando la gente en las oficinas cogía vacaciones, pues. Eh, pues Siempre se cogía, se tiraba de una bolsa de empleo de, de gente pues más o menos de confianza y, y a mi padre me dijo si, si quería trabajar en el banco y, y empecé ahí con un contrato de tres meses, después me ofrecieron un, eh, un contrato ya más largo, dije que sí, pero después vi que realmente no me gustaba eh, cómo se hacían las cosas dentro de las entidades financieras y por eso dejé el banco y, y nada, a los dos meses ya, ya empecé a trabajar en, en, en la única empresa en la que en la que, en la que un de, de tiempo, ¿no? Sí, después Ajá. del banco, sí. sí. Vale, eh, dices que emprendiste después de esta experiencia. ¿Qué es para ti el emprendimiento? Pues el emprendimiento eh, para mí eh, a nivel profesional es eh, la inquietud. El emprendimiento es la inquietud. Es, es crear eh, continuamente necesidades en, en el mercado. Yo creo que a nivel profesional el emprendimiento además debería siempre ser eso, o sea, una inquietud que nos lleve a crear necesidades en el mercado y eso pues tanto lo puedes hacer eh, con unos estudios básicos, como lo puedes hacer con 10 carreras universitarias, como lo puede hacer una persona que es ha salariado en cualquier tipo de empresa, como cualquier empresario que a día de hoy esté facturando 250 millones de euros, claro. es decir que eh, yo soy de los que piensa cuando Ana Botín dice que es, que es emprendedora yo, yo soy de los que piensa que sí, sí que es emprendedora claro que sí claro. yo creo que es más, de hecho lo defines con la inquietud es decir, es, es más como una característica de, de la persona ¿no? sí, eh, que puede aplicar sí. en el entorno en el, en el Exacto. que esté entonces bueno, estás un montón de tiempo en una empresa de la que aprendes muchísimo y luego tú creas eh, o, o te posicionas como emprendedor en un sector similar ¿qué es creto? ¿qué significa creto? Creto, Creto pues, que, que es una de tus empresas ahora. Sí, eh, Creto a día de hoy, pues, por decirlo de alguna manera, es, es el vehículo principal a nivel profesional a través del que trabajo. Eh, desde Creto, eh, pues, además de ser una consultoría financiera y, y tributaria principalmente, pues, también tenemos un despacho jurídico eh, especializado en varias ramas de, del derecho y Creto, eh, Creto es muy curioso eh, Tiene una historia, ¿no? El porque nombre. es Creto, sí, exactamente Tiene una historia, tiene una historia de, de yo cuando los primeros años que estaba que, bueno que, que había dejado la anterior empresa y, y empecé a hacer este tipo de trabajo yo solo porque durante los primeros años, pues yo no sé si estuve durante tres o cuatro años siendo autónomo y freelance ahora uh -huh. somos 12 personas pero bueno, eh, yo empecé, empecé trabajando en freelance durante bastantes años y, y un día, eh, en una comida de trabajo, con un cliente y, y con un amigo de un cliente mío, en Monterroso, pues, a lo largo de la comida, bueno, esto es tanto mi amigo como, como, como el de él, eh, son dos personas de más de 50 años, ¿no? Y, claro, yo, pues, te estoy hablando de esto hace a lo mejor 6 o 7 años o 8 ya. Y estábamos comiendo, ¿no? Y entonces hubo un momento en la conversación, a, a lo largo de la comida... Que, que el, eh, el amigo de, de mi cliente le dijo, me transmitió, me dijo eh, dasme, dasme impresión de que eres una persona con moito creto eh, entonces a mí eso me sorprendió más que nada porque cuando me lo dijo no sabía lo que me estaba diciendo y, y entonces pues yo le pregunté por qué, por qué era eso y él me transmitió que, que creto pues es una palabra gallega eh, muy, con, con mucho arraigo y además que es una palabra que significa eh, ser una persona de peso. ¿no? Entonces, bueno, a mí la verdad es que me, me enorgulleció muchísimo eh, que dijera eso de mí y entonces pues yo le dije que, que lo siguiente a nivel empresarial que montara que se iba a llamar, creo? O sea, ¿te refieres a nivel de peso como de credibilidad? Como de... Exactamente, uh -huh. sí, sí, sí. Una persona de confianza, una persona de palabra, eh, una persona de, bueno, al fin y al cabo de... De honestidad, de transparencia, yo creo que el, el, el peso, ¿no? Cuando uh -huh. hablamos de una persona, eh, más que el físico, pues es el, <risa> es el peso, eh, bueno. Sí, de esos valores que, que, re que represento para él en ese momento. Uh -huh. ¿Cuáles son precisamente, hablando de valores, eh, los que tú crees que te identifican a ti? Pues los valores que me identifican bueno, a mí. Bueno, la pregunta es fácil, ¿qué valoras en la vida? ¿Qué valoras en la vida? Pues mira, eh... Suena siempre atópico, ¿no? Pero yo, una de las cosas que más valoro en la vida siempre es la honestidad, Ajá. o sea, el ser honesto yo creo que, que es algo que, que al fin y al cabo siempre te marca porque siempre te permite dormir tranquilo, ¿no? o sea, eh, yo puedo discutir con muchísima gente, puedo enfadarme con muchísima gente, puedo eh, dejar de hablarla a muchísima gente, pero la honestidad es algo que, que creo que es debería de ser inquebrantable, vamos, en, en, a nivel personal. Y además de, de la honestidad, pues yo creo que, que, bueno, que soy una persona, pues sí, como te decía antes, que soy una persona bastante empática, soy una persona muy sociable y, y, muy, y muy tranquila. Uh -huh. A pesar de, de dormir pocas horas y, <risa> y hacer deporte todos los días y dedicarle a trabajar otras diez y a formarme otras dos o tres, pues sí que creo que soy una persona bastante tranquila. Bueno, eso es lo que te da la, la energía, ¿no? ¿Sí? Sí. Habla un poco de cómo transmites esos valores a nivel cultura empresarial aquí, porque bueno, me hablas de que sois 12 personas y lo que yo percibo es como de un ambiente como muy de buen rollo, para explicarlo fácil, ¿no? Sí, Entonces, sí. Pues... sí, aquí eh, pues yo lo que intenté cuando, cuando vi que al, al, con el paso de los años el ser freelance no me llegaba ¿no? Y, y tampoco me, me valía el, el colaborar con, con otros freelance o con otras empresas, ...y decidí empezar a, a crear una estructura a nivel laboral y empresarial conmigo... Eh, ...lo que más fui valorando a la hora de, la, de contratar a gente... Eh, ...por encima de la cualificación en muchos casos fue siempre eh, la honestidad... ...entonces eso provoca... Que a día de hoy, pues el ambiente que se respira, son, trabajamos en espacios abiertos, no tenemos eh, oficinas ni despachos, yo no tengo ni despachos, ¿para qué? O sea, yo creo que, que los valores que, que más intento transmitir aquí es que, a, a, que el grupo de trabajo y, y nuestro equipo, pues que... Que sea un grupo en el que haya honestidad, eh, sobre todo tengamos muchísima confianza con, con todos nuestros clientes, que son los que nos dan de comer, y sobre todo que tras, transmitamos nosotros eh, muchísima seguridad. ¿no? O sea, eh, yo creo que la, la honestidad, eh, la confianza y la seguridad que nosotros transmitimos al cliente con, con nuestro compromiso, porque bueno, nosotros, te estoy hablando de una empresa que no tenemos teléfono fijo, uh -huh. aquí no tenemos teléfono fijo, todo el mundo trabaja con su teléfono personal… ...y no hay ninguna persona que, que le sorprenda ni que ni que no lo quiera hacer así. Y como eso, pues tampoco tenemos un horario, o sea, no sé, hay, hay multitud de, de, no sé cómo decirte, de, de normas no establecidas a la hora de trabajar que aquí no se cumple ninguna. Y sin embargo, eh, eso nos lleva a que tengamos un clima de trabajo muy bueno que nuestros clientes estén a gusto porque saben que en cualquier momento pueden estar en contacto con nosotros y, y bueno y que además pues eh, que nos quieran que, y que al fin y al cabo pues en la mayor parte de los casos también acabamos teniendo una relación más o menos pero personal con, con uh -huh. la mayor parte de ellos ¿no? eh, El otro día que, que vine aquí a tomar café contigo de manera natural surgió el, el anuncio de Coca-Cola sí, es que verdad que nos había impactado, ¿no? Yo la verdad es que lo estaba viendo y de repente me llamó muchísimo la atención eh, y como a la mitad del anuncio, que además es un poco largo, eh, dije, hostia, eh, esto tiene que ser de Coca-Cola. Claro, luego cuando, cuando lo vi de segunda vez, después de hablar contigo, ya dije, ah, pero si es que el interior es la botella. Pero la primera no lo había pillado. Pero en mi cabeza ya me dijo, esto es de Coca-Cola. ¿no? Realmente eh, en su anuncio lo que están transmitiendo no es su producto, sino eh, magia. Magia. Magia. ¿Cuál es vuestra magia con el cliente? Aunque ya has comentado algunas cosas de, de que se sientan uh -huh. confiados, de que, de que se sientan como en casa con vosotros. Eh, Háblame un poco de vuestros servicios, que os hacen muy diferentes a otras eh, consultoras, por así decirlo. Pues yo creo que, que la magia de Creto radica en la preocupación. Uh -huh. O sea, eh, nosotros siempre nos preocupamos por... por ...por nuestro cliente y ya en la mayor parte de los casos a veces no son clientes... ...sino que, que también pues acabamos teniendo otras relaciones con ellos... ...pues a través de colaboraciones o a través de sinergias en las que trabajamos juntos... ...y yo creo que la magia de decreto radica en la preocupación... Uh -huh. ...precisamente porque siempre nos preocupamos por la, por la persona que está al otro lado... ¿no? ...en nuestro sector, eh, claro, es un sector complejo y complicado en ese sentido... ...porque al fin y al cabo... Eh, es muy difícil en muchos casos, cuando cualquier empresa de nuestro sector hace algo mal, que un cliente pueda, pueda derivarle cierta responsabilidad. ¿no? Entonces, claro, el, la relación cliente-proveedor... Siempre hay una distancia y, bueno, y, y unos límites que son difíciles de superar. Y nosotros, yo creo que ahí, ahí siempre cruzamos la puerta. Y, y nosotros eh, nuestro grado de preocupación es, es muy grande. Muy grande porque eh, nosotros, bueno, bien ves que ahora aquí hay poca gente, porque todas, todos los compañeros están en empresas de clientes, pues hablando con ellos, resolviéndoles dudas, eh, viendo cómo es su día a día. Y esa es la única forma de poder, de poder ayudarlos, porque. Pff, yo creo que hay una parte muy importante de este sector que es la mera tramitación y la mera gestión administrativa que bueno, gracias al bombardeo que estamos viviendo en los últimos años con la, con, con la época del COVID y la digitalización pues es un trabajo que va a desaparecer por completo. O sea, hay, hay muchísimas, muchísimos trámites que, que ya deberían de ser y ya serían deberían de realizar de, de forma automática y y dejar de tanto de utilizar papel como de la mayor parte de las gestiones que, que aún a día de hoy pues eh, estamos llevando a cabo en, en algunos casos, entonces eh, nosotros vamos a eso, vamos a sobre todo a la preocupación de estar en el lugar del cliente, estar con él y desde allí eh, tomar decisiones. Vale, entonces a ver, para, para que yo lo entienda desde la ignorancia absoluta, es decir, tú lo que ayudas a tus clientes realmente es a generar dinero. Sí, lo que sucede es que, por lo que veo, porque sé que en algunas ocasiones haces casi como una, in, como una implicación con tu cliente, casi como de interim, como si estuvieses, o como de un socio, ¿no? Entonces entiendo que le ayudas a generar dinero, pero desde un lado de asesoramiento a como 360, ¿no? Es decir, estratégico, sí, a, a cómo sí. debe de evolucionar... Claro, nosotros sobre todo intentamos estar en el día a día, o sea, y sobre todo eh, darles seguridad y darles confianza en la toma de decisiones. O sea, yo siempre, algo que, que hablo con, con, siempre con, cuando tenemos reuniones de equipo todas las semanas o, o cuando hablo con algún cliente, siempre les decimos a los clientes que eh, ellos en lo suyo son los mejores son quienes tienen que tomar las decisiones. Nosotros tenemos que estar ahí para darles seguridad y darles confianza en que lo que están tomando desde nuestra perspectiva y desde nuestra óptica, que es la parte, la parte laboral, la parte legal, la parte financiera, la parte fiscal, decirles que eso es lo correcto. Pero donde tenemos que estar nosotros es en, es en, es en la toma de decisión, en dar la seguridad y dar la confianza. Yo creo que ahí es donde, donde realmente somos buenos y donde realmente aportamos un valor distinto, ¿no? O sea que me imagino que a lo largo de estos años has acompañado a, a empresas o a emprendedores o a, eh, o a alguno de tus clientes eh, en lo que haya habido una transformación interesante, ¿no? O sea, en lo que hay, hayáis crecido juntos. ¿Hay alguna, algún caso de éxito que a ti se te venga a la cabeza que tenga también como una historia inspiradora? Que todas, todas las personas tenemos historias, pero sí. alguien diría, joder, pues mira, aquí superamos esto y, y ahora estamos aquí. Pues mira... Eh... Si te digo la verdad, desde que, desde que empecé yo solo, en el bueno, eso, hace casi 10 años, pues igual a día de hoy ya tengo a lo mejor 8 o 9 empresas montadas con, con colegas, uh -huh. con amigos, porque se les ocurrieron en algún momento alguna buena idea y, y yo, como, bueno, soy o sea, a ese punto y, sí. y te posicionas en ese siempre, lado. Siempre creo que es bueno participar. Esta parte te gusta a ti, ¿no? Sí, mucho. Más que, que seas solo cliente, o sea, sentirte parte del proyecto, ¿no? Exacto, sí. Sí, porque además cuando hay un grado de implicación es cuando realmente puedes, eh, pues, tanto tomar decisiones como como realmente valorar el trabajo del día a día que uh -huh. se haga en esa empresa. ¿no? Sí, bueno, y es una motivación mayor para también indagar y ver las, las vías de solución. Sí. Pero bueno, yo si sí tuviera que quedarme con, con un caso de éxito, eh, después si queréis lo llamamos y vamos a tomar a café hasta junto de él, uh -huh. pues eh, yo casi nombraría el caso de Cerna, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, Cerna en su día surgió un poco como como lo mío, ¿no? eh, dos amigos que estuvieron juntos durante toda su vida decidieron montar su empresa de de, de consultoría pero en, en la parte forestal y, y bueno hace ya casi 20 años de eso ¿no? entonces yo me subí al barco pues a casi 10 ahora más o menos y cuando yo me subí, eh, pues era una empresa que no tiene nada que ver con lo que es a día de hoy, ¿no? eh, Era una empresa que estaba muy enfocada en el sector público, una empresa que estaba eh, muy poco dimensionada a nivel laboral, y a día de hoy, pues Cerna pues es un grupo... Bueno, yo como me siento partícipe de él, pues... Te sientes orgulloso. Sí, muy orgulloso, pues casi te puedo decir que a nivel forestal posiblemente no haya ni en España ni en Portugal ninguna empresa que pueda hacernos competencia. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, para mí es, es un orgullo y además que, bueno, ahora desde que estamos posicionados en Portugal desde el año 2017, eh, pff, eh, tenemos un, una satisfacción enorme porque además allí están valorando mucho y muy bien todo nuestro trabajo. ¿Cuáles son los miedos principales que pasa a un empresario? Porque, no sé, hoy, hoy desayunas viendo la tele y... Sí, yo creo, yo creo que uno de los miedos más importantes que hay a día de hoy a la hora de, de llevar un proyecto empresarial a cabo, eh, perdón, un proyecto empresarial cabo, es eh, perder, lo que, perder lo que inviertes. Yo creo que el, la, el, la, el mayor riesgo, perdón, el mayor miedo que, que tiene la mayor parte de la gente a nivel empresarial es perder lo que él tiene. Y claro, eh, yo eso lo entiendo y lo respeto y lo valoro pero pero claro eh, el, el miedo nunca puede estar en que lo que tú crees que puede funcionar no vaya a funcionar porque te lo digo con total seguridad o sea en el 100% de los casos eh, todas las empresas que trabajan con un grado de implicación eh, y con un grado de responsabilidad elevado con, más con mayor o menor éxito pero todas las empresas salen adelante. O sea, que ese miedo hay que superarlo, ¿no? Siempre, sí. sí Ajá. Sí. Yo, y además, más que superarlo, igual yo me atrevería a decir que habría que eliminarlo. O sea, el miedo a fracasar, hay que eliminarlo. O sea, en eso me gusta muchísimo la cultura americana, en el sentido de que, bueno, en Estados Unidos se dice que hasta que fracasas cuatro o cinco veces no vas a llegar al éxito, ¿no? Claro. Y yo creo que no es necesario fracasar cuatro o cinco veces porque puedes tener éxito ya la mm. primera vez que, que lleves a cabo algo si realmente... Eh, lo haces con un sentido de la responsabilidad y, y, de, y del sentido común bueno, pero, pero sí que creo que hay que eliminar eso o sea, no hay que tener miedo a fracasar, o sea, lo que hay que tener miedo es pues, a no ser honesto a no ser transparente a, a, a no ser comprometido a no ser responsable pero si las cosas funcionan, funcionan y si no, pues no funcionan y, y probamos en otro lado. ¿Cómo se lidera a gente que, yo sé que en tu equipo tienes gente muy cercana por ejemplo, amigos, eh, cómo se trabaja en el día a día eh, entendiendo que esos roles no se mezclan que entiendo que requiere una, ciertas habilidades de liderazgo que a lo mejor tú las tienes pero que hay que tener en cuenta Sí eh, que conste que para mí eh, fue una de las cosas que más me costó, más me costó aprender en, en, en, con el paso del tiempo ¿no? y es, es en saber diferenciar y sí que, Creo que el éxito para, para poder liderar grupos en los que, además de relaciones profesionales, pues puede haber relaciones personales o, o bueno, uh -huh. o, o relaciones familiares en este caso, pues yo creo que es eh, siempre marcar muy bien, pues, cuál es el ambiente, o sea, si es un ambiente de trabajo, si no es, si no es un ambiente de trabajo, y sobre todo saber diferenciar siempre qué tipo de situaciones estás viviendo, ¿no? Yo creo que eso, y eso siempre tiene que ser, se, se tiene que iniciar desde mi parte, yo eso sí que lo entiendo, o sea, soy yo el que tiene que saber marcar la diferencia para que después el resto pueda saber, también saber verlo, ¿no? Y, bueno, si yo creo que si, por ejemplo, las, las personas que lideramos grupos no sabemos diferenciar y no diferenciamos con nuestros compañeros eso, es muy difícil después poder exigirlo, ¿no? Entonces, en, en eso tenemos que, que hacer de ejemplo y, bueno, a mí hay ciertas veces que, pues, que en, en un primer momento me costaba, porque era algo que nunca había hecho, pero, pero creo que, que el, el éxito radica ahí. ¿Semana de cuatro horas? ¿De cuatro días? Puf, pues mira... Entendiendo eh, que tú ya tienes una flexibilidad, ya tienes un formato sí, diferente. Yo estoy completamente en desacuerdo con, los, con, las, <risa> con, con, las jornadas, con las semanas de cuatro días laborables. No por nada, sino porque considero que que no hay que trabajar ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete días, ni descansar tres, ni uno y medio entre una jornada continuada. Bueno, yo creo que el, el, la flexibilidad debe de ser mayor, y es decir, eh, es muy difícil a una persona que está trabajando de cajera en un supermercado, dependiente en una tienda, de administrativo en una función pública... Eh, que trabaje cuando quiera, ¿no? pero, pero yo creo que a nivel eh, profesional y a nivel empresarial todo el mundo deberíamos de caminar hacia eso, es decir, yo creo más en las jornadas 100% flexibles, en las que se puedan asignar tareas y en las que se puedan asignar responsabilidades y después que se lleven a o cabo... O sea, que la flexibilidad sea flexible, ¿no? Exactamente, o sea, al fin y al cabo, bueno, eh, las, las, las semanas de, de cuatro días laborables yo no tengo muy claro que, que funcionen, no por nada, sino porque eh, ahí lo que implica es que o bajes productividad ¿eh? uh -huh. porque la productividad baja porque si en cinco días la gente hacía el mismo trabajo que ahora hacen cuatro, con cinco no eran productivos... Uh -huh. Y la gente que me dice, no, pero es que ahora con cuatro la gente es más productiva porque ahora con cuatro días de trabajo en vez de con cinco, la gente está más contenta trabajando. Y yo, bueno, pues es pues que entonces el fallo, amigo, es que la persona, cuando, cuando trabaje tiene que estar contenta, independientemente de que trabaje uno, dos, cinco, tres sí. o cuatro o cinco uh -huh. días. Eh, te, eh, trabajas en el sector del dinero, al final, ¿no? De las finanzas. Entonces, ¿cómo ves tú esta olla ahora? Que si COVID, que si guerra, que si la gasolina. Eh, ¿A alguien que quiera emprender...? ¿Por dónde le dirías, oye tío, yo lo que haría ahora es llevar tu, tu propuesta de valor al mundo digital? Yo lo que haría es irme a otro país, yo lo que haría es eh, no hacer nada. Eh, ¿Por dónde crees que está la luz? Independientemente que entendamos lo que decías antes. Si tú trabajas implicado con ciertos valores y con tal, teóricamente vamos a pasar el bache. A ver, yo a nivel eh, económico, por decirlo de uh -huh. alguna manera... Eh, micro y macroeconómicamente eh, yo en España tengo pocas esperanzas la verdad es que sí eh, no por nada sino porque a nivel cultural eh, algo que nos llevó a, a empresarialmente ser muy eficientes eh, que fue el sacrificio, pues es algo que se está perdiendo. O sea, eh, las generaciones que están continuamente apareciendo en España son generaciones que no son ni mejores ni peores que las de hace 20 años. Son diferentes. Son distintas. Y a día de hoy, eh, una genera las generaciones que están incorporándose al mercado laboral no buscan ganar dinero, buscan tener una, una calidad de vida medianamente bien, un Estado que los proteja y, sobre todo, eh, una independencia, pero una independencia que no les obliga a tener responsabilidades. Entonces, claro, ahí estamos en, en, en un lugar en el que es difícil encontrar a gente que se quiera eh, comprometer y que, y que quiera involucrarse en proyectos. ¿no? Entonces, para una persona que quiera emprender, yo a día de hoy creo que hay muchísimos sectores en los que realmente pues, hay cabida, y yo creo que hay, que hay cabida precisamente porque... Eh, una nueva idea genera dinero y, y una nueva idea de ver la hostelería genera dinero una nueva idea de, de ver eh, cómo vestirse genera dinero o o sea se trata de, de ver lo que ya tenemos y ver cómo transformarlo para un, un escenario de juego diferente exacto uh -huh. sí que es verdad que a día de hoy bueno todo lo relacionado con la digitalización parece que es eh, sí es el momento el oro y exactamente uh -huh. pero bueno, es un sector más, vamos, a día de hoy el sector, para mí, el sector de la digitalización está también completamente masificado. Y... Bueno, yo creo que la digitalización en realidad es, bajo mi punto de vista, es una herramienta que tú puedes aplicar a un sector. Exacto. O sea, no, no de repente decir, bueno, voy a crear algo en Internet, sino, oye, tengo el Internet para que si yo ya tengo un valor, me ayude. Mira, ahora que dices eso, eh, es muy curioso porque con la pandemia... Eh, la mayor parte de las empresas eh, se les llegó, o sea, fue, llegó el boom de, joder, no puedo ir a comprar, no puedo, ir a, no puedo salir de casa, ¿cómo hago para, para poder consumir? Y había muchas empresas que no estaban eh, puestas en, ¿no? En, en el mercado digital. ¿no? Eh, uno de los mayores casos de, de fracaso creo que fue primar que fue, era, bueno, es una multinacional del textil que... Uh -huh. Que bueno, que en el, la pandemia lo pilló sin, sin mercado online y entonces bueno eh, cuando no se podía salir a comprar y Inditex repartía ropa por todo el mundo pues, pues Primar no vendía ni una sola, ni una sola camiseta eh, Sí que creo que independientemente de eso que temporalmente pudo ser un, un problema grave para, para Primar Sí que creo que el, la digitalización ¿no? eh, por eso te decía el, el, el caso que tuvimos nosotros es que a las empresas les decíamos que no utilizaran eh, internet para vender, no. que Lo que hay que hacer, yo creo que a nivel digital, es que las redes sociales, eh, el internet en sí, nos, nos pueda acercar al cliente, pero nos lo pueda acercar. Porque si conseguimos acercar al cliente a, a nuestro producto, ahí es donde vamos a conseguir vender. Uh -huh. o sea, creo que que la, el mero hecho solo de, de poner algo en internet para vender no no va a generar no va a generar dinero exactamente si no Coca Cola tendría puesta las Coca Colas como un catálogo ¿no? y Estrella Galicia empezó a vender por internet eh, post pandemia creo o uh -huh. mitad de uh -huh. pandemia antes antes Estrella Galicia no vendía nada por internet uh -huh. bueno trabajas con los clientes en su sitio así como muy cercano y tal y me imagino que, que como tienes una mente abierta aprendes mucho ¿Qué aprendes de tus clientes? Puf, todos los días. Sí, todos los días porque, porque bueno, la mayor parte de los casos es gente que, que es más mayor que yo. Sí que es verdad que, bueno, hay, hay poca gente que, que realmente tengan empresas, pues, consolidadas en el mercado... ...o que sean medianamente con una estructura grande y que, y que sean más jóvenes que yo. Nosotros por lo menos tenemos pocos casos de esos. Entonces, eh, claro, es gente que, que lleva en el mercado laboral pues, de 15 a 20 años para arriba. Entonces, es gente que, de la que aprendes muchas veces de la serenidad, aprendes eh, muchas veces la, el, la objetividad. Es, es decir, eh, nunca intentar... Eh, en las decisiones a nivel empresarial, eh, enlazar eh, una toma de una decisión con un sentimiento. Eso es algo que sí que en, me enseñaron mucho los clientes, es decir, a, a eliminar el sentimiento en la toma de decisiones, porque al fin y al cabo, yo, tú, y tú y yo lo tenemos hablado muchas veces, o sea, solo yo por lo menos solo trabajo por dinero. <risa> y luego ya veremos lo que hacemos con el dinero. exactamente eh... Te tengo escuchado a veces, que, que, que además es algo que yo comparto, ¿no? Que a ti te gustaría, a mí ya me pilla un poco más eh, pasado de frenada, pero te gustaría jubilarte joven o dejar de, de trabajar, como lo entendemos de manera normal, joven. Uh -huh. eh, esto, cuéntame. Y, y ando en ello, ando en ello. Es complicado, es complicado con, con 37 o 38 años, pues... Eh... O sea, para ti lo ideal sería con 50 decir, bueno, pues... Tengo mis eh, eh, empresas o lo que sea que generan de manera activa, ¿no? Sí. Y yo dedico mi tiempo a, a vivir. Sí, y si, y si fuera antes, pues yo para mí aún sería, aún sería muchísimo mejor. ¿no? Pero, pero bueno, para eso sí que hay que intentar crear una estructura eso, que te permita eh, un retorno que no te exija mucha implicación y que sí que te permita tener una calidad de vida pues austera, pero que te permita tener una calidad de vida en la que yo pueda crear a mí eh, pueda crear a mi hijo y, y, y me permita tener una, una etapa final en, en la vida si, si consigo llegar allí pues tranquila sin ningún tipo de lujos porque yo creo que los lujos para mí los lujos están en las experiencias y las experiencias en la mayor parte de los casos no cuestan dinero uh -huh. entonces si le tuvieras que contar a shairo así sentado un día de estos que le quieres dormir y no quiere porque quiere que le cuentes una historia eh, así como hacia futuro, un cuento pero en plan de oye mira esto es lo que va a venir qué, qué dos o tres cosas crees que le contarías o pues... como, como dos o tres consejos en plan de tío haz esto o, o tira por aquí o pues yo yo creo que lo que lo que más voy a intentar con él es que es que queme las etapas en las edades en las que las tiene que quemar es decir yo creo que, que cuando sea niño tiene que ser niño eh, cuando sea adolescente que sea adolescente, que cometa errores, que, que se lastime, que, no sé, y que cuando si decide formarse pues, a nivel universitario, pues que los primeros años que lo disfrute, o sea, no, yo creo que el, la vida solo hay una, hay que vivirla y, y hay que vivir las experiencias siempre cuando toque. en las etapas cuando tocan, o sea, yo no soy de las personas que creo que con 18 años tienes que ir a la universidad, en 4 años sacarte un grado y a los 23 estar trabajando, porque antes o después bueno, y ahora menos, porque de repente viene una pandemia y sí, te dice, vale. ahora no te toca el punto. Exactamente. <risa> Oye, y un sueño. Un sueño. Joder, me lo pones difícil, tío. Porque te sueño mucho, además. <risa> <risa> Pero, pues, un sueño para mí a lo mejor uno de los de los más grandes sería que, que todo a nivel empresarial pudiera funcionar sin que yo estuviera. Me gustaría eso. Yo creo que si me tuviera que quedar con algo, me quedaría con eso. Y aunque no, y aunque no repercutiera nada a nivel económico para mí, pero sí que, sí que me gustaría que, yo creo que todo lo que tengo a día de hoy y, eh, bueno, un poco montado, me gustaría que, que pudiera llegar a funcionar todo sin mí. Porque así me permitiría a mí pues, estar tranquilo. ¿no? Y disfrutando con tus amigos, y andando en bicicleta... ¿Cómo crees que las empresas pueden ayudar a la sociedad? Porque entiendo que ahora mismo estamos... Eh, yo tengo la sensación como que del univer el universo en sí, y estoy hablando así como muy, a lo mejor fuera de tierra, ¿no? Pero está dirigiendo a construir una sociedad diferente, ¿no? Entonces, el tema de colaborar y de, y de trabajar como en comunidad en general creo que es fundamental. ¿Cómo crees tú que las empresas pueden a, a ayudar ahora a la sociedad? Que sé que además, desde Creto, hacéis cosas. Sí. Sí, yo creo que, de hecho, las empresas son las que tienen que ayudar a la sociedad. Porque las empresas son la sociedad. O sea, a día de hoy, además, hay una rivalidad muy grande aquí en España entre el sector público y el sector privado. Y, y todo el mundo, pues, de repente quiere ser funcionario, de repente en el sector privado todo el mundo tiene mala calidad de vida. Y, y yo, yo creo que tiene que ser lo contrario. Es decir, lo que tiene que dar calidad de vida es el sector privado. Y las empresas tienen que tener entornos de equipos de trabajo en los que la gente sea feliz. Y si las empresas y los dueños de las empresas consiguen que la gente sea feliz, el mercado va a mejorar, porque todo el mundo va a consumir, eh, todo el mundo va a tener mejor calidad de vida, y, y la mayor parte de los problemas que tenemos a día de hoy como sociedad, en la cual, por desgracia, los políticos forman una parte muy importante de ella, pues van a, y van a acabar desapareciendo. Entonces, sí, sí, yo creo que las empresas deben de contribuir mucho con, con la sociedad. Nosotros, por ejemplo, pues en la medida de lo que podemos, pues también lo hacemos. O sea, eh, acabamos de... bueno, acabamos no, ya que ya llevamos casi un año con él, pero montamos un, un club ciclista eh, a través del cual eh, tenemos una escuela de niños que a los que queremos, pues que en el entorno de Lugo les apetezca andar en bici y bueno, iniciarse en, en todo el tema de la, del ciclismo, pues poder ayudarlos, ya no solo... Aquí a la vez colaboráis con un emprendedor, ¿no? También. Sí, bueno. exacto, sí, sí, sí, De hecho, Manu, que es el, uh -huh. el chico que lleva la, la escuela de ciclismo, eh, es un emprendedor, de hecho tiene 23, 24 años, está acabando su carrera en INEF y... y, ¿Y ya emprendedor tiene, digital. Y ya tiene, y exactamente, y, y ya tiene una empresa de bueno de de preparación deportiva un poco con nutrición y con, y con y con programación de entrenamiento y la verdad es que encima le está yendo muy bien sí. y luego por otro lado eh, el pádel que a ti te gusta mucho también sí bueno en el pádel me lió uno de mis compañeros <risa> en la pandemia yo la verdad es que nunca juego al padel y, y en la pandemia cuando nos encerraron y después nos de, dejaron salir pues eh, uno, casi uno de los únicos deportes en los que se podía practicar en grupo porque a mí no me gusta hacer deporte solo era el pádel, porque yo soy un apasionado de los cuas, pero, pero no, lo podía, no podíamos jugar, entonces bueno, pues me lié ahí con, con, con los amigos y a día de hoy pues la verdad es que sí que bueno, me gusta, nosotros estamos patrocinando una, una pista en, en un club de, de, de aquí de Lugo en el Lucas Padel, que de hecho uno de los socios es compañero nuestro también en Greto, está trabajando con Ajá. nosotros, entonces, bueno, es, es un poco, como ves, va todo... Sí, un... ese vínculo está genial, ¿no? y nuevamente vuelves a apoyar a otro, a otro emprendimiento, Exactamente. que, sí, sí, que sí, al sí. final lo que hace es que, que sí. todo sea circular, ¿no? que de hecho en el, en el Lucas Paddle te, también estamos montando una escuela de niños para, bueno, para, para que se inicien en el deporte y, y también tiene un grado de éxito muy grande. Sí sí, Están muy, muy, estamos muy contentos allí con eso también. Sé que constantemente te gusta mejorar, eh, llamaríamos el modo kaizen, ¿no? Eh, ¿Qué tienes en tu mente ahora? ¿Qué, a, que a un medio plazo te gustaría mejorar de ti, a lo mejor hacia los clientes, hacia tu equipo, hacia tema tuyo personal, no lo sé. Pues mira algo en lo que me estoy iniciando, bueno, sobre todo en los últimos, el último año y medio quizás, desde desde que vino la pandemia. ...es en todo lo relacionado con la parte de la formación y, y, la, y la cultura financiera. Y, y bueno, sí que es algo que, que me gusta. Mi mujer es profesora y yo siempre le dije que a mí no me gustaría dar clases... ...y, y me estoy arrepintiendo porque eh, hay una parte, sobre todo, en, en, cierto, en, en cierto tipo de formación... ¿no? ...que es a, a, tanto a gente que quiere emprender como a gente que lleva 25 años haciendo lo mismo... Que, que sí que creo que les puedo... Que les, sobre todo, mi experiencia me dice que les he aportado algo, ¿no? cuando, cuando lo he hecho en este último año y medio en temas de formación. Entonces, sí que es algo que, que, me, gustaría, que me gustaría, pues no sé, si firmar un, un convenio con, con la universidad para que nosotros pudiéramos... Que ya tuvimos a gente en prácticas y tenemos gente en prácticas del USC, pero, pero no sé si, a, si hacerlo a través de un convenio o, o cómo, pero, pero sí que me gustaría in, incrementar el grado de, de tiempo que le dedico a la formación. ¿Esto puede tener que ver más con tu legado, un poco, pues en unos años, eh, en plan de que tu experiencia vital, profesional, que al final va toda unida, eh, sirva a los demás? Bueno, sí. Eh yo siempre bueno, antes decía que, que yo me considero una persona muy afortunada entonces eh, también soy de las personas que cree que la, que, el, que la suerte hay que buscarla o sea no hay el refrán este que dice que la suerte te tiene que el éxito tiene que encontrar un día trabajando si no es difícil llegar a él entonces en cierta manera sí que me gustaría sí sí sí poder transmitir sobre todo mi experiencia y ver que que si se quiere que la, es muchísimo más simple de lo que parece bueno, Creto tiene otro, otra parte, además de esta en la que estamos, ¿no? Sí, tenemos un poco separada la parte legal de, del resto de la parte de consultoría y, y, bueno, está aquí cerquita, que está en la calle San Pedro, uh -huh. entonces, bueno, ahora nos acercamos hasta allí y, y os lo enseño a ver qué os parece. Genial. Oye, ¿nos hemos abrazado alguna vez? Pues yo creo que sí, pero bueno, este tampoco no era, no era mal momento, ¿no? <risa> Es importante disfrutar de las etapas de la vida cuando tocan, aunque la verdad es que el mundo nos ha enseñado que a veces una pandemia o una guerra, o nuestro propio proceso personal nos hace sentir que no sabemos cuál es la etapa que nos toca vivir, así que quizá ese sea el momento de disfrutar de la incertidumbre. So